Continuamos aquí en la Big Conference de este 2022. Vamos a hablar ahora con David de St.Cassels, que ha venido con su equipo para presentar Bredan Fred. Cuéntanos, David, ¿de qué va tu juego? Pues nuestro juego básicamente son dos pingüinos que están atados con una cuerda y tu objetivo es subir arriba de la montaña. Entonces los dos jugadores van a tener que cooperar entre ellos para superar todos los obstáculos y resolver los puzzles. ¿Y de dónde sale el nombre de Bread and Fred? Traducido literalmente al <risa> castellano Pan y Federico. Pues, literalmente, no tiene ningún tipo de pensamiento detrás, fue un día en llamada mientras pensábamos un poco la idea del juego, uno de nosotros dijo, eh, Fred, por decir números, o sea, hay nombres al azar, y yo dije, Pan y Federico, lo traduje tal cual sonaba en castellano, y ya está, o sea, ahí nos dijo, nos echó gracia y, pues ha quedado, o sea, no hay ningún tipo de historia detrás de es. Nos hizo gracia. Y habéis implementado como tal esos dos pingüinos que comentabas que están atados por una cuerda. Correcto. Por ende, es un cooperativo de dos jugadores. Así es. ¿Y cómo habéis implementado ese va que nos caemos, va que tal? ¿Qué, qué tipo de sistema, qué tipo de jugabilidad tiene el juego para ello? Vale, pues básicamente eh, uno de los pingüinos se ancla a una de las plataformas y el otro se balancea alrededor suyo. Y entonces con ese balanceo consigues más distancia, entonces el objetivo es llegar a las plataformas lejanas que con un salto normal no conseguirías, entonces os balanceáis para poder hacer saltos eh, más lejos, pero al igual que la cuerda os sirve para balancearos, también si uno de los dos consigue el salto, el otro que se está cayendo arrastrará al pingüino que lo ha hecho hacia abajo, entonces es un poco de, Buah, he llegado yo, ahora te tengo que recoger y subir, para... y si no nos caemos los dos, y es un juego en el que si te caes, castiga muchísimo porque... Puede haber caídas de volver al principio del juego, un poco similar a Jump King o Getting Over It En este sentido, entonces es un poco También un poco la gracia de Juegos Overcook De, nos está saliendo a cosas mal, pero es con mi colega, entonces nos reímos, nos enfadamos, pero en verdad nos estamos riendo mucho Porque es culpa de mi colega y no mía que nos hayamos caído ¿Pero queréis romper amistades o no? Es nuestro objetivo principal, es ¿eh? <risa> que empieces a jugar con tu amigo y acabes con tu enemigo mortal <risa> Tremendo, no, sí, sí, la, la mejor idea del mundo Así es eh, Y cuéntame sobre el lore del juego, ¿qué lore tienen esos dos personajes, esos dos protagonistas? Vale, pues el lore un poco lo tendrás que ir descubriendo mientras juegas ah. Pero un poco el, el resumen es eh, Pasó algo y entonces era una villa de pingüinos normal Y de pronto apareció una montaña La montaña que tienes que escalar ha aparecido de ningún sitio Entonces van eh, y Federico, su misión es escalar a la cima de la montaña para tener una misión, que no os la voy a decir porque es un poco spoiler, bueno. ¿vale? Pero tienen que subir a la montaña para un objetivo en concreto. ¿Cómo de complicados ha sido implementar el sistema de inercia que tiene el juego a la hora del balanceo? ¿Cuántas carreras de ingeniería hacen falta para eso? Es, es complicado sobre todo porque tienes que tener muchísimas cosas en cuenta. De, si tu compañero está haciendo X cosa, tú no puedes hacer X otra, entonces es mucho de probar, de vale, se ha reventado el juego, <ríe> a ver, ahora vamos a arreglarlo, entonces es un poco... Nos ha costado bastante tiempo. Sino con claro. el tema de ángulos, sí, velocidades, sí, sí, velocidad, no sé qué… Porque... Porque... Sí, sí. O sea, parece... Al principio empezamos y dije, va, esto se hace rápido y no. Falso. <risa> Mentira. Mentira. No eh, cuéntanos también sobre el, el estilo del juego, el diseño gráfico. ¿Qué habéis, ¿Qué habéis elegido? Pues mira, hemos elegido un pixel art así sencillote, pero en los, en los colores y tal se basa mucho, por ejemplo, en juegos como Celeste y tal, como a mucha gente le recuerda a este estilo. Y también lo hemos acompañado con un poco de post-procesado, en corrección de colores y, y tal, para darle un, un tono así más, más único. Háblanos sobre los niveles del juego. A fin de cuentas has comentado que es el tema de escalar la montaña. Tenemos todo el rato el mismo entorno, va cambiando, nos encontramos enemigos. Pues mira, es un, es un nivel único, a los juegos parecidos a Jump King o Getting It que es todo un mapa. Pero sí que eh, nos encontraremos diferentes zonas. La gente que está jugando a la demo no pasa de la primera, ¿vale? <risa> Pero habrá como tres zonas diferenciadas. Entonces, la segunda zona será dentro de unas minas y podremos encontrarnos carretillas que se mueven o suelo que se destruye. Y la última zona ya será más. Eh, introduciremos la mecánica del viento que te empujará a, a ti y a tu compañero colina abajo. Entonces, es un poco cuanto más subes al caerte, empezarás a pasar por el resto de todas las. Las zonas hasta caerte abajo. El, el, el jump game fácilmente, fácil literalmente, sí, sí, sí. <ríe> Correcto. Claro, entiendo que a fin de cuentas, una de vuestras eh, inspiraciones muy tosas ha sido el, el jump game, solo que aquí tienes un doble peligro, porque no puedes solo cagarla tú, sino que la puedes cagar tú y la puede cagar tu compañero. Correcto, de hecho la idea un poco surge de eso de un día estamos pensando, buah, podríamos hacer un juego del estilo Jump King y tal. Y pensamos, ¿y si lo hacemos para dos? Y de ahí pues empezamos a pensar cómo podemos hacerlo para dos, la cuerda, no sé qué, y pues surgió la idea un poco de ahí, de intentar hacer un Jarkin pero para otros jugadores. ¿Qué motor gráfico utilizáis? Unity. ¿Por qué? Porque yo estudié de diseño y desarrollo de videojuegos y es el motor que sabía usar, <risas> entonces... Es un poco genérico, ¿no? Por sí. así decirlo. ¿Qué sí, sí. tipo de facilidades os ha supuesto eh, hacer el videojuego en Unity? ¿Qué oportunidades os ha dado? Eh, básicamente es por facilidad, porque yo sé usarlo y sé enseñarlo a mis otros compañeros que no tenían tanta facilidad con Unity Además, eh, no sé usar, <ríe> la, otra, la otra opción sería un Real Engine, uh -huh. pero no sé usar Blueprint de, <ríe> de Y luego cualquier. ya la otra opción sería hacer un motor propio, que eso ya, sí, es, es, es, eso el... ya es el triple, ¿no? Sí, triple la Entonces básicamente usamos Unity porque dijimos, es el que sé usar, vamos por Faena y empezamos, para no empezar a aprender otro programa y tal ¿Qué música habéis elegido para el videojuego? Pues mira, de música hemos contratado a un chico que nos está haciendo toda la música, entonces un poco es contactar con él y nos hace una muestra y vamos añadiendo cambios y tal. Entonces sí que queremos hacer, para el lo principal es una música muy animada y tal, porque el juego es así cuco de, visualmente, y ya más para el, el in-game es una música más tranquila, y lo que hemos hecho es una música procedural, que es cuando llega a salir de diferentes zonas, pues se van introduciendo nuevos instrumentos, en las minas es más instrumentos de percusión y tal, para ¿no? un poco transmitir esta sensación de, de que es el mismo mapa, porque es la misma canción, pero estás en otra zona diferente, pues con, con elementos de percusión, en la zona del viento habrá más pues, instrumentos de viento y así. Tipo Mario Bros. cambiando de música sí, entre dentro correcto. del mismo nivel. Eh, y nos has comentado el porqué del nombre del juego, pero no el porqué del nombre del estudio. <risa> bueno, de, el nombre del estudio tiene una historia algo más personal, pero básicamente era nuestro grupo de amigos, nos llamamos así, y cuando empezamos a hacer el juego le dijimos, pues Sankas, pues san es estudio. Y, <ríe> y ya está, pero y, poco más. O sea, eso un poco ¿Y de dónde más. sois? Somos de Barcelona. ¿Y cuánto tiempo llevas en activo Pues desarrollando el juego llevamos eh, dos años, en mm -hmm. diciembre hablaremos dos años, pero un no, no llevamos dos años tiempo completo, es más, en nuestros ratos libres vamos un poco desarrollando la idea cuando podemos. ¿Cuántos miembros sois? Somos tres. ¿Y con qué roles? Eh, yo soy el programador. Eh, Víctor es el artista y Guillem es el designer. ¿Es la primera vez que venís a una feria de videojuegos? Eh, no, justo estuvimos... Es la primera vez que venimos a una feria de videojuegos nacional, pero justo en septiembre tuvimos la oportunidad de ir a la PAX West uh -huh. en Seattle y fue increíble. <risa> pero sí, bastante contento con... ¿Os está gustando sí, el, no el está, ambiente no, no y demás? está gustando mucho. O sea, sobre todo yo creo que es una oportunidad súper buena para que la gente pruebe tu juego y ver qué cosas fallan o qué cosas hay a mejorar y que recibir feedback y, bueno, también cosas buenas. Que... Como tal, el feedback es siempre lo que, lo que suele ayudar en el Correcto, desarrollo de un videojuego. Sí, sí. Y ya para terminar, me has comentado que el juego que tenemos detrás es una demo. Así es. ¿Cuándo planeáis lanzar el juego completo? Pues no hay fecha exacta, pero nuestra idea es lanzarlo en marzo o abril del año que viene lanzar una versión completa, pero eso es, ahora hay una demo en Steam, es algo vieja, así que en diciembre haremos una actualización con nuevo contenido, así que si la gente lo juega hoy, pues en diciembre que sepan que vamos a añadir nuevo contenido y mejorar algunas cosillas. ¿En qué plataformas lo queréis lanzar? Eh, en principio es en Steam y nuestra, nuestra idea es lanzarlo también en Switch, lo que no sé si será de salida o ya más adelante en el desarrollo. ¿Tenéis intención de hablar con Publishers o tal? De hecho, estamos contactando, o sea, tenemos un Publisher, solo que no es oficial todavía, no podemos anunciarlo, pero tenemos un Publisher. Y nos está ayudando mucho con el tema de, de marketing y tal. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A Adiós. ti por la entrevista.